Vale chicos, vamos a hacer una cosa. Mi objetivo es. Ya hacemos? Vamos a la playa, venga. Y a ver qué pasa. Acá te dará a todo el mundo un arma. Cruise control. Que ¡Oh! no se puede frenar. Que no se puede frenar. <risa> Se escucha los gritos. No, no, acá hace que. No se ve nada. Tenemos que huir de aquí. Vehículo shoot rockets. No. No te creo. No, no, RB ¡Hola, qué guapo! ¡Qué guay! esto sí está mola. Está mola. Mira, mira. Toma. Qué guapo tú. ¿Qué? Bus, vos? ¿Qué? ¿Qué es eso? Bus Boys, ¿y qué es eso? ¿Carrera de guaguas o qué? Porque son todos guaguas? No, pero... Son todos autobuses, Ah, no, no, ya ha muerto ya, a Un perro. No, no quería darle al perro. Hostia, menos mal que está vivo. ¿Aquí? Aquí, venga, señora, quítese. Toma, tengo un compañero. Cuida, policía, matarle. Vamos, compañero, te he dado. No, compañero, ¡No! quítate. <risa> no, no, a mi compañero, eso, dale, dale, mira lo dígono bueno. ¡Pumba! Puto agua <risa> ¡Mola! <risa> Explosive pet, por favor que ese no salga <risa> Por favor No, que explotamos ahora mismo, ahora mismo explotaríamos, gente Explotaríamos si eso sale ¡Rapid Fire! What? ¡Qué guapo! ¡Bro! Uah, ¡Qué guapa... ¡No! Han explotado. Todos los policías han explotado. ¡No! ¡Ey, parate, boludo! No ves que soy un minion. ¡No! ¡Quita, quita! quita ¡Eh! Oh, ¡No! ¡Uh, qué bueno! Pero, ah, ¿Son militares o están vacíos? ¡Ja, ah, ah, no! ¡Son militares! ¡Son militares, son militares! ¡Ah, que me persiguen! Madre, estamos en el aeropuerto No, oh, ¿Pero qué me está disparando? ¡Hola! ¡Que hay un buzzard! ¡Que hay un buzzard! ¡Rápido, rápido! Podemos llegar, podemos llegar mierda! ¡No me a... ¿Qué? ¡No me lo busques! A... <risa> Menos mal que me ha teletransportado al lado ¿Qué? ¡No! ¿Por qué? Uh, corre, corre. El aeropuerto, así, con este coche mismo. No, ¿Por qué no? no. ¿Qué es esto? ¡No! Me... no. ¿Qué es esto? ¡Me habéis metido debajo del Quiero morir, quiero morir, y si me lo muero Entra al aeropuerto, no, me quemo ¿Por qué? Me habéis hecho famoso, ahora todo el mundo veía por mí Siete. No No No Abrime, soy famoso, pero dudo y hey, mira, los policías también me siguen, claro No, ¿qué? ¿eh? ¿Qué? Tengo aimbot Autopilot, ah, que no estoy manejando no, no, no, lo puedo manejar No, pero quiero entrar al en aeropuerto? Bro? ¿Qué? ¿Qué? What? Tengo wallhacks Vamos, vamos, vamos Bien ¡Qué flip! No veo ningún avión. Sí, sí. No, ¿qué habéis hecho? Tío, estaba por entrar al aeropuerto. No, que estoy. Espérate, que estoy. No, ¿por qué me han enviado ahí arriba? Guate, esto es imposible. Esto es imposible. Matarme, eh. ¿What? Oh, ¡Un CLP! Sí, sí, un CLP No sé ni lo que digo Sí Correo. Mi oportunidad para viajar Qué bueno Estamos en el aeropuerto, por fin High pitch ¿Qué es eso? Necesito Un maldito avión Pero grande De estos, de estos De los que vienen ahora Vale, vamos a esperar al avión. Cinco. ¡No! ¡No, el avión! <ríe> ¡No! ¿Por qué? ¡Qué grande, bro! Ah, pero es inglés. No, ¿qué es esto? ¿Bubble? No, no puedo creer. ¿Qué es esto? Hello. Qué, es? ¿Qué fuma... What? Eh, venga, Will Rain No, ballenas, no. Antes se me pitó el juego por esto. No, what the f No, que. Okay. Que, no. El te GTA 3. GTA 2, GTA 2. GTA 2. Pero no la pongo. Corre otro. Pues bueno, no se lo será. Seis. No, no. ¿Qué está pasando? 7 a 2. Bro, qué guapo. Esto nunca lo había visto así. Ay, no, no, no, no. Corre, corre. Oh. Llega, llega, llega, llega, llega. No. Spawn balas. ¿Qué? No me la esperaba. No me la esperaba esa, eh. En <risa> el puto hospital. se <risa> vale, seguí apareciendo. No puedo. <risa> ha sido justo en el hospital. <risa> y sigue. <en> el... <risa> ¡No! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué está pasando ahí? Bueno, yo no salgo de aquí. Pero bueno, ¿qué, qué, qué troles de mierda? O sea la tío, no me sale tu nombre. No pues nada. No, ¿qué es eso? No, ¿uut? ¿uut? ¿Doomsday? What the fuck es esto? Michael sobrevive. Michael sobrevive. Michael. No. Es? Escena épica. Madre mía, qué épico! ¡Mano arriba, señora! Oh. Claro, todo el mundo lo tiene ¡Malo Pero para, ¡Para, para, para, que me mata! ¡Ah! ah ¿Qué dice? ¿Eso, dice cuando quema? ¡Ah, <risa> terrorista! ¿What? ¡Hostia, como reí! ¡No, what the fuck! ¿Qué es eso? No sé... Pero no me habían avisado. No, la gente son terroristas. Uf, se va una caga. Soy... No sé quién soy, Rambo Rambo, la gente de Rambo y el Rambo se puede respirar. Ah. Venga, venga, irá por mí con la carita de esta palabra. Venga, chavales, que soy el. ¡Ostras! ¡Pegues, coño! Venga, a tu casa. Vamos, chicas, pégale. Mira, mira, esquivo. Hostia, que... Madre mía, me ha metido de un puño. Ah, tiene puños americanos. Bueno, pese a que me atacaba, tío Mira, niño, Pero no le puedo tirar un arma ¿Qué pasa si le he tocado el perro? Vale <ríe> ¿Qué ha sido eso? <ríe> No, tal vez no No, pero claro, si apunto a alguien... Ah, si apunto a alguien muere ¿Qué está pasando? Inocencia es ilegal Oye, las abejas van a parar de picarme <risa> ¡Qué guapo! <risa> ¡Qué guapo, brother! ¡Mira esto! Volviste y sí, mira lo que te encuentras ¿Qué? ¡No! Dejarme de hacer estas cosas tan raras ¡Oh! ¡Guíe! ¡Guíe! ¡Oh! ¡Que tengo zombies. ¡Apocalipsis zombies. ¡No! ¡Apocalipsis zombies! ¿Qué? ¡Qué miedo, dude! Esto es, es un juego de miedo ¡Qué miedo de verdad qué. los coches, no es no llama. No, hombre, no, ¿Por qué? Hay un zombie. No, no, no... Te puedo disparar, ¿no? No, no, no, no, no, no, no, no, no, Dios. No, puedo correr. no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, <risa> no, no está el water cuchazo ya No, no No, no, no No, no, no No, no, no, no, no. que estos explotan Que estos explotan, que estos explotan Corre, vete Vete No, no, no A ver, no me matan eh A ver Ah no, que no explotan Joder, tanto rollo, para nada What? No ¿Qué habéis hecho? Sí. Aquí arriba no me vais a matar, sí. Pero voy arriba al techo. Tenéis que matarme. No me vais a matar. Ala, venga. Aquí arriba no me matan, eh. Vamos, si estoy más... ¡No! <risa> sí, dinero. Uah, wow, qué recuerdos, tío. Cuando jugaba la Play 3 en GTA. ¡No! no, no, no, no, no, no, no, no, no. no. Madre mía, cuánta fuerza. ¡No! ¡Dios! Me ha plagado, eh. No. <risa> ¡Ay, no, que ha sido fake! Dios, me la he comido con papas.